Gusto de saludarles, saludarlas también en esta última semana en la que abordamos contenidos propios de, del curso de educar en tiempos de crisis. Les damos la bienvenida también a esta conversación que vamos a sostener con una persona que sin duda puede darnos muchas luces respecto a otros ámbitos que están intrínsecamente vinculados también a lo que hemos llamado educar en tiempos de crisis eh, me refiero al profesional y experto Claudio Osorio quien está al otro lado del video, en este caso en el sur de Chile, muchas gracias Claudio por compartir tu, tu tiempo, tu espacio con nosotros eh, ustedes, estimadas y estimados participantes, pueden acceder al currículum de Claudio en la presentación del curso no obstante, digamos que es ingeniero civil por la Universidad de Chile y se ha dedicado por lo menos en los últimos 20 años de su vida, ¿verdad, Claudio?, al tema que tiene que ver con las respuestas eh, a las emergencias. Hagamos primero una, u, u, una conceptualización general al respecto. ¿En qué consiste esta actividad que uno ve eh, más bien como improvisaciones en general y en general poco profesionales, no?, Vienen los desastres, vienen las circunstancias emergentes como esta que nos ocupa, que es el cierre de colegios y sus efectos, e instituciones formativas también. ¿Y qué hacemos? ¿A eso se dedica eh, la planificación, la eh, anticipación de emergencias? Bueno, efectivamente, muy, muy, muy buenas tardes con todo y con todas. Eh, efectivamente, una de las claves para poder responder y no improvisar es planificar, ¿ya? Eh, bueno, el trabajo que hago en parte de la red interagencial de educación en situaciones, situaciones de emergencia, eh, de alguna manera hemos venido trabajando en diferentes tipos de crisis, y esta crisis sanitaria que, que explotó es algo, digamos, eh, reciente y nuevo, ¿ya?, sin embargo, estábamos muy acostumbrados a lidiar con crisis, digamos, desde fenómenos naturales, volcán, erupción, inundaciones, sequía, todo el problema migratorio, por ejemplo, flujo migratorio de diferentes poblaciones, como se está dando en América del Sur, ¿verdad?, y lo que significa eso para el sistema educativo y para hacer valer el derecho a la, a la educación, por ejemplo, para poblaciones venezolanas, haitianas, que no solamente Chile, ¿verdad?, ¿eh? es decir, hay países, Colombia, Perú, son los principales receptores de estas comunidades, pero también, por ejemplo, el tráfico o el o, o la migración uh, obligada, ¿verdad? de poblaciones en, en Centroamérica no ha tenido, nos tenía bastante ocupado el momento que pasó esta crisis sanitaria, lo cual también significa nuevos, nuevo desafíos para esos contextos que ya se venían dando. Entonces, efectivamente, por una parte, la planificación es súper, súper importante. Sin embargo, también hay otro tipo de crisis o fenómenos en donde, además de la planificación, uno puede tomar medidas para reducir el riesgo de ese tipo de amenazas, por ejemplo hablamos en Chile, los terremotos no significan o no redunden en suspensión de clases y eso significa hacer edificios escolares resistentes en fin, una serie de cosas Entonces, ah, eh, Bueno, democracia... ahora ahora Claudio nos ocurrió lo inverso, tuvimos que vernos obligados por razones sanitarias a cerrar prácticamente todas las instituciones de educación escolar, superior, toda aquella que se dedicara a la formación desde tu experticia, desde tu trayectoria y desde tu saber, ¿verdad? En lo que respecta a lo educativo, la solución fue migrar inmediatamente al sistema no presencial y eso generó, por supuesto, diversas aristas. ¿Qué evaluación haces tú de esta solución y, en definitiva, de lo que se ha hecho respecto a lo que tú mencionabas, el derecho a la, a la educación, a mantener el derecho a la educación en este contexto pandémico? Okay, la, pan, la pandemia y, efectivamente, del COVID-19, una características es el alto nivel de contagio, de persona a persona, por lo cual este distanciamiento social... Se ha, se ha puesto como una de las primeras opciones junto con la higiene personal para frenar y poner barrera al, al contacto. Desde el punto de vista, digamos, <ríe> epidemiológico o, o de salud, donde lo principal es proteger la salud de las personas, eh, considero que la suspensión de clases presenciales, efectivamente, es un medio para reducir el contagio. ¿ya? Hablando, en perspectiva, hablando en perspectiva del caso de los países de América Latina y creo que del mundo, hay que tener, también tener consciente que el año escolar que pilló esta pandemia en los diferentes países es distinto. ¿ya? A nosotros nos, nos, nos pegó aquí en Chile, digamos, una semana, dos semanas, para algunas escuelas, tres semanas inicial el, el año escolar. En Ajá. algunos otros, por ejemplo, en Perú, los lo pilló justo al inicio, y quisieron hicieron ellos? Antes de hacer visualización de las clases, fue postergar el inicio del año escolar de manera de poder tener un tiempo para poder preparar de cómo iba a enfrentar el sector educativo esta, esta situación hay países de América Latina también que tienen un, un, un calendario escolar como del norte ya es decir que comienzan están terminando por ejemplo ahora en junio ya entonces para ellos la verdad la opción eh, de la educación a distancia independiente de por qué medio se, se materialice efectivamente ha sido una de las herramientas para poder terminar no comenzar, terminar el año escolar eh, de una manera eh, también improvisada, pero tal vez puede acercarse a, a, niveles, a, niveles, a niveles adecuados eh, casos por ejemplo como Ecuador que, eh, que tiene uh -huh. calendarios escolares distintos para las provincias de la costa y para las provincias de la sierra, obviamente representan desafíos muy distintos como autoridad educativa y como país para enfrentar para enfrentar esto sin embargo, a ver, suspender las clases creo que era lo apropiado, pero pasar automáticamente a un sistema de educación a distancia, improvisado, donde ni ni los docentes, ni los estudiantes, ni las familias estaban preparadas, ni de lo tecnológico, eh, ni de lo habitual de, de, del día a día, efectivamente, ha, ha evidenciado una serie de, de, de problemas que si se hubiera parado, pensado, tal vez se podría haber atendido de manera o haber podido de alguna manera vislumbrar este tipo de situaciones que se están presentando eh, actualmente. Pero efectivamente, reducir la concentración de personas en la escuela sin duda es una contribución para poder eh, controlar eh, la transmisión de, de esta enfermedad. Pero sin duda esa suspensión de clases que duró como suspensión, porque aquí vamos a hablar, no sé no sé qué opinas tú al respecto, pero yo siento que aquí se ha creado una suerte de ficción de procesos que eh, no han ayudado precisamente a que evidenciemos preocupación por... ¿Cómo va a vivir la gente o las personas, cómo vamos a vivir en el contexto de tener que estar en un solo lugar durante mucho tiempo, eh, sea voluntariamente o sea eh, obligadamente? Por ejemplo, ¿no? cuando tú declaras que empiezan las vacaciones de invierno. ¿verdad? En Chile hicimos eso, probablemente en otros países de Latinoamérica también. Eh, empiezan las vacaciones de invierno como una semana después de que se decretó el término de las clases, con todo el énfasis que se le puso a la educación no presencial, improvisada como tú señalas, y de hecho por estos días se están terminando supuestamente esas vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? ¿No? ¿Qué viene, qué viene? Viene entonces, preparémonos para eh, ir a, a los colegios en algunas semanas más. Eh, ya hemos despejado las circunstancias, a tu juicio y a tu ojo profesional, se han despejado ya las circunstancias que impidieron continuar con esa clase, con esa modalidad presencial. Tenemos la infraestructura necesaria para que eh, las Clases se den de una manera que se resguarden todas las prevenciones sanitarias? Bueno, Esa es gran parte de lo que tú mencionas, son los, son los desafíos. Ver, primero, referirme al tema de del la, de, de la, de la, de la adelanto de las vacaciones, de las vacaciones, que el caso que se está dando en Chile efectivamente se dio en otros países. ¿Ya? Tengo, yo tengo tres niños entonces también me puedo hablar de, desde el punto de vista como padre, lo que he visto oh, mamá, bien, ¿ya? Claro. Primero decir que los niños, mis niños, afortunadamente, me, me pilló esto en mi casa con algunos computadores que empezamos a ajustar para que cada quien tuviera su computador, lo cual lo hemos logrado medianamente bien, ¿ya? Eh, sin embargo, cuando se estaban adecuando a este sistema de educación a distancia, de una manera, digamos, eh, poco participativa, se, se, se decide esto de suspender o de adelantar las vacaciones, ¿ya? Se sí, le aprietan vacaciones. Sí, pues. ¿Eh? sin la participación de las comunidades escolares, sin la participación del gremio de docentes, es decir, fue una decisión de la, de la autoridad sin mucha consulta y sin mucha participación de las bases escolares. Yo creo que la educación, si no la basa en la comunidad educativa, entendiendo eso desde lo amplio, creo que está... La, no solamente la de Chile, yo creo que varios países están adoleciendo de esa comunicación, de ese feedback que tienen que tener con la escuela, su directivo, pero también sobre el, con, con los apoderados y los estudiantes, sobre cuáles son las medidas, las medidas que hay que hacer. Yo creo que no solamente para este tipo de, de situaciones de crisis, en todas las crisis, una de las cosas que desde la red INE, la cual represento, eh, promocionamos es la participación de la comunidad escolar en la toma, en la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Cómo vislumbro yo esto en el, en el futuro o cómo se está conversando en, en, los, en los espacios de, de conversación del sector y de las instituciones que estamos tratando de, de contribuir a que no que se vuelva clase presencial sino que el proceso de aprendizaje sea significativo, sea de calidad y efectivamente contribuya ya a ser parte de la solución en estos momentos. Ya por bueno, lo que tú dices el tema físico. Ya donde tenemos, donde tenemos eh, restricciones o tenemos limitantes de distanciamiento social, por una parte, es decir, no, no, no, no me veo realizando clases normalmente donde muchas aulas están sobrepobladas es decir, no vamos a poder hacer eso. quizás eventualmente vamos a poder hacerlo por turnos o por secciones, o que los chicos vayan a, vayan a la escuela, no todos los días de la semana, no en el horario que estamos habituados, aquí hay que ser bastante también creativo, cuidando eh, por una parte la salud de las personas, la vida, pero también este proceso de enseñanza eh, con, con conocimiento eh, pertinente para, para, para este momento. Eso es uno. ¿Eso qué significa? Significa instalaciones educativas adecuadas. Si estamos hablando de lavarse las manos, ya muchas escuelas de nuestro continente aún no tienen agua, no tienen baño, menos jabón. Ya. Entonces, si pretendemos, por una parte, tenemos que restablecer esos servicios. Muchos países también... En torno a la escuela o dentro de la escuela se generan o se prestan servicios sociales que son súper significativos. Servicios de alimentación, servicios de salud. Entonces, también, ¿cómo vamos a restablecer esos servicios al momento que los niños queramos que vuelvan a la escuela? Pues, también tenemos que pensar en eso. Lo otro, por ejemplo, en Centroamérica, un gran debate que hay en este momento, hay por, por ley por todos los países, el Ministerio de Educación de Centroamérica, ellos tienen un acuerdo que un año electivo tiene que ser de 200 días, ¿ya? y esto efectivos si yeah. queremos mantener los 200 días efectivos, nunca vamos a terminar este, a, este año escolar en Centroamérica entonces, por ejemplo, se están viendo flexibilizaciones del marco normativo para que desde el punto de vista normativo y ahí, ahí podemos meterle también el tema de las evaluaciones del aprendizaje cómo vamos uh -huh. a pasar estos años entonces también tengamos claro, tengamos claro, tengamos claro también eh, eso, pero una parte muy importante que tiene que ver con lo anterior es el plan de estudio, la currícula, ¿sí? ¿en sí. qué nos vamos a enfocar? ¿Qué vamos a evaluar este año de pandemia? ¿Cómo vamos a hacer que chicos y chicas finalicen su año escolar? ¿ya? Pero también, si queremos retornar los chicos de la escuela de a poco, con turno, con cualquier otro tipo de solución que se, les pueda, que se pueda implementar, va a ser necesario también, dentro de ese proceso de regreso a la escuela, varias cositas uno, ¿verdad?, uh -huh. un acompañamiento psicosocial, en el sentido de poder identificar, la escuela siempre ha sido un semáforo de lo que está pasando en la casa ¿ya?, es decir, ¿cuántos niños y niñas, mediante este tiempo de encierro, han estado expuestos a violencia, han estado expuestos a abusos, y ¿cómo la escuela se va a encargar de identificar esos casos, de prestar la atención y las de derivaciones que sean, que, sean, que sean necesarias? ¿ya?, eh, por, otra, por otra parte, además del de apoyo social es, es identificar bueno, los aprendizajes, para dónde van a decir vamos a priorizar, digamos, qué cursos, qué materias, ¿ya? Hay mucha literatura sobre eso, ¿ya? siempre uh -huh. sale la lectoescritura, las matemáticas, y una serie de otras cosas, pero hay que elegir qué vamos a hacer. Y todo lo que tiene que ver también con habilidades para la vida, aprendizajes para la vida, y el aprendizaje socioemocional, de cómo poder llevar este tema de confinamiento, cómo llevar este tema de, de, de, de situaciones que habitualmente no estamos adecuados o no estamos acostumbrados a vivir, de qué manera la escuela va a ser un lugar para entregar esta herramienta en estos momentos donde no, no, no quiero poner que las habilidades para vida son más importantes que otras o no, pero efectivamente ya es un tema que está en boca de todo eh, las temáticas. Lo otro también y eh, quiero ponerlo, ponerlo, ponerlo aquí en, en América Latina todavía no, no, tenemos, no tenemos una situación, por decir, otros países donde las escuelas están siendo utilizadas como centros de cuarentena ya, o están siendo utilizadas eh, como, como centro de atención médica eh, yo creo que sin interesa esa conversación, porque aquí por ejemplo que en Chile empezaron a hablar, ¿por qué si tenemos tantas escuelas ocupadas comencemos a, a usarla? yo diría, por favor, no las escuelas, uh -huh. estamos pensando en un retorno paulatino ya en un ambiente seguro, obviamente que no podemos utilizar este tipo de, de establecimientos educativos para otros fines que no sean la educación. Bueno, y para eso también sí, digo es. con, con mucha pena eh, que las escuelas no deberían ser, ser utilizadas para muchas actividades comunitarias que muchas veces son, albergan, incluidas elecciones y otro tipo de cosas. Tenemos, Si queremos que los niños, paulatinamente, de a grupo, de manera alternada, por turnos, como queramos, regresen a la escuela, tenemos que mantener a la escuela, digamos, lo más limpias y saludables claro. para poder pensar en ese retorno eh, programado a, a la actividad presencial en las escuelas. Mm. Currícula, apoyo psicosocial, habilidades, habilidades para la vida y proteger, obviamente, el entorno de enseñanza y aprendizaje, la parte física y los servicios, tanto sanitarios como también otros servicios sociales que presta, que presta la escuela. Bueno, seguramente nuestros participantes y nuestras participantes habrán tomado debida nota de estas condiciones, porque así como tú, además de experto en el tema, eres padre y lo vives en ambos sentidos, ¿verdad?, como padre y como experto, eh, hay muchos y muchas de nuestras participantes que también tienen esa doble condición. Por una parte son docentes, tanto de eh, educación superior como de colegio, y también son padres, madres, apoderadas, apoderados, que tienen que tomar decisiones. Por ahora ha habido una decisión aparentemente unánime en el caso de Chile de que ante esta intención de ministerial de volver a la, a la docencia presencial, se produce ya una resistencia, ¿no?, tanto del colegio, de las por las declaraciones del Colegio de Profesores, de otras entidades gremiales y de los propios padres, madres, apoderados y apoderadas. ¿no? Por lo tanto, esa realidad es lo que seguramente les permite evaluar qué pasa en su espacio, en su espacio comunal, regional, en su espacio de país. Como tú decías, las realidades son eh, diversas, pero apuntan, yo diría, en esos factores que tú señalas a los sustantivos. Si eso no funciona, no tiene mucho sentido volver a las clases presenciales porque hay riesgo en todo, hay riesgo, fi hay riesgo de la salud, eh, no va a tener sentido el proceso de aprendizaje, y en tercer lugar, claro, el espacio no va a ser el adecuado, ¿no? Ahora, ¿cómo miramos esto en perspectiva? Vale decir, Entendemos que esto en algún minuto, que no parece ser muy pronto, va a terminar, va a pasar como crisis eh, sanitaria y podamos volver a actividades más o menos normales. ¿no? Eh, no uso esto de la nueva normalidad porque me parece un poquito demagógico, en realidad, esto de la nueva normalidad. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos falta en Latinoamérica, en Chile, para estar adecuadamente preparados frente a lo que viene y a estas circunstancias que no van a ser necesariamente, por eso no hablo de nueva normalidad, porque también hay en varios países de América Latina movimientos sociales que se estaban desarrollando, que se estaban concretando y que con certeza van a volver. Porque nosotros tenemos en el caso de Chile, en octubre un plebiscito para eh, cambiar la constitución. Aunque algunos ya quieren utilizar el espacio, el contexto para poner en discusión la realización de ese plebiscito, ¿no? Entonces, pensemos un poco en perspectiva, ¿Qué, qué, ¿en qué tenemos que cuidarnos en lo micro y en lo macro, no? A ver, a ver. Más que... A ver, puedo hacer como recomendaciones puntuales, pero creo vez poner un, un marco de referencia, de referencia. son las que, las que se utilizan en este librito. que se llama las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia es un librito que desde el año 2006 está disponible en, en español y la verdad que ha resultado de utilidad no solamente para emergencias en diferentes contextos sino mirándola y analizándola la crisis sanitaria también es importante, ¿ya? Y creo que está organizado en diferentes ámbitos y creo que hay que prestarle, prestarle atención a los diferentes ámbitos. Quiero partir con unos grandes olvidados, que son los maestros, ¿ya? Perfecto, los maestros. No solamente que cuenten con el conocimiento, las herramientas, sino también con, que tengan un pago justo por esto, ¿ya? Para muchos de estos, la verdad este tipo de solución a distancia ha generado una dedicación mucho más allá de las horas que habitualmente pueden estar, a, estar a, a acostumbrados. Ellos han tenido que asumir gastos de materiales, de conectividad, que tampoco tenían que haberlo hecho, en fin, hay una serie de cosas a reconocer el rol de los maestros y lo importante de los maestros en esta situación. Lo otro, lo que les mencionaba antes, el proceso de enseñanza de aprendizaje que va del plan de estudio hasta los procesos de evaluación, ¿verdad?, Cómo, eh, cómo lo que lo vamos lo vamos a hacer aspectos que tú mencionabas al comienzo del ambiente de aprendizaje, el acceso es decir, el poder acercarme o no es decir Es pues hay algunas personas que el desplazamiento es muy fácil llegar a, a su escuela hay otras, otras personas que no es tan fácil entonces el, el ir a la escuela con transporte público, caminando u otro tipo de medio, efectivamente puede significar exposiciones adicionales de ese niño, de esa comunidad, a, a esta situación sanitaria en, en particular. Pero yo creo que, eh, que los gobiernos tienen que generar lineamientos. No pueden estar estableciendo situaciones que aplican a todos sin pensar que cada comunidad educativa tiene sus propias particularidades. Entonces, para eso la participación de la comunidad de la comunita, de la la comunidad, comunidad educativa y los lineamientos que tiene el gobierno tienen que que permitir que cada comunidad educativa vaya resumiendo sus funciones en la medida que ellos lo tienen conveniente, ¿ya? Estamos, estamos hablando que los currículos, los planes de estudios se adapten al contexto local, pero no permitimos que las decisiones se tomen en el contexto local, yo creo que hay un gran error, si les, Yo mira, yo vivo en Frutillar donde tenemos hasta la fecha 9 contagios, ¿ya? Y todos son mayores de edad, tenemos toda la escuela cerrada, ¿ya? Tenemos la, la, la, la, la región de Aysén, ¿verdad?, aquí cerquita también, que la situación de la pandemia es totalmente diferente, pero se están aplicando las mismas medidas, salvo el confinamiento o la cuarentena o, eh, obligada. Yo también creo que de esta crisis, como les contaba antes, no, no quiere decir que volvamos a la normalidad, ni una nueva normalidad, ni nada. Vamos a seguir en crisis, los países centroamericanos van a, te, van a te, tener que seguir lidiando... O las pandillas que acechan a los estudiantes para reclutarlos, o que piden, eh, que piden peaje a los docentes para poder llegar a la escuela. La crisis de educación va a seguir, y después vamos a tener otro terremoto, y vamos a tener inundaciones, la, el flujo migratorio, ¿verdad? Ahora está volviéndose a los países, entonces vamos a seguir en crisis. Entonces, la necesidad de que los ministerios de educación planifiquen la educación, considerando los diferentes crisis, es lo fundamental. Y estas normas son súper útiles, ¿ya? Y no solamente las normas, sino todas las instituciones y personas que estamos comprometidos con asegurar el derecho a la educación en situaciones normales o de crisis, ¿verdad? Hay que, hay que echarle mano. Entonces, no pensar que una sola institución, por muy ministerial que sea, va a tener toda la respuesta, ¿ya? Entonces, para mí, el poder planificar este regreso a clases presenciales requiere, ¿ya?, que el gremio de los docentes, las comunidades educativas, sean parte de la solución y no solamente estemos implementando lo que la autoridad nos dice. ¿ya? Entonces la participación y un análisis permanente, porque finalmente este análisis te va a ir mostrando cómo va cambiando la situación y cómo puedes ir adecuando esta respuesta a medida, a medida de, de cómo avanza la situación. Por ejemplo, acá en Chile, el único instrumento de planificación de crisis que yo conozco, me puedo equivocar, es el Plan Integral de Seguridad Escolar. Y el Plan Integral de Seguridad Escolar, lo que busca, el PICE, ya lo que busca es proteger la integridad física de la comunidad educativa. pero No garantiza el derecho a la educación en situaciones de crisis. Aunque los ministerios, la escuela, los Ceremi, hagan su mejor esfuerzo por restablecer la educación después de una crisis, creo que tenemos que, con este, con este evento, que por lo menos en Chile, ¿Ya? La gran lección es que la, la, la comunidad educativa tiene que considerar esto. Si las escuelas que están acá, debajo un volcán, al lado de un río, ¿verdad? o en la, costa, en la costa frente a una en fin, si ¿sí? hay una serie de cosas que estamos quedando cortos, porque la política y los lineamientos no solamente tienen que proteger la integridad de la comunidad educativa, sino también este derecho, que ya a esta altura no es intangible. Yo creo que más que nunca, no solamente en Chile, eh, el derecho a la educación se ha vuelto algo de primera boca donde todos, ah, estamos hablando de salud y todo este tema de la educación, se nos está haciendo re, re, eh, reflexionar pero también todo este educación a distancia y sacarle un poquito de brillo al plan Seibal que tiene eh, eh, Uruguay donde Uruguay estableció ¿verdad? un proceso de enseñanza a distancia para llegar con educación de calidad a aquellas personas lejos en las zonas rurales o lejos de los centros entonces, pensando en educación de calidad, ofrece una plataforma que es el Plan Seguim, ¿vale? ¿verdad?, para que los estudiantes puedan acceder a, a servicios educativos de calidad. Y por eso que Uruguay esto, de alguna manera, está, no fue tan desafiante. ¿ya? Exactamente, claro. Así es, probablemente Uruguay era el país que estaba mejor preparado para esto porque, usando la metáfora que tú señalabas hace poco, eh, hizo caminos para que los niños y niñas pudieran llegar a sus escuelas, que en este caso se trata de caminos eh, tecnológicos, ¿verdad?, o sea, les puso la posibilidad de conectarse. Por lo tanto, eh, si yo dejo de ir a clases, puedo seguir inmediatamente. Pero no sé si alguien del ministerio en otras partes, particularmente en Chile, eh, se preocupó de medir o de establecer cuántos niños y niñas en edad escolar y, e incluso universitario quedaban sin posibilidad de llegar a sus espacios, de llegar tecnológicamente a sus espacios educativos, porque no tenían posibilidad de, de conexión, sea por recursos o sea porque no llega simplemente Internet a esos espacios, ¿no? ahí bueno, te das cuenta, por ejemplo, el paro de teclados que tiene la Universidad de Chile actualmente, ¿verdad? Son los estudiantes que ponen el tema. Sin embargo, sí. si tú planificas esto con los estudiantes, ya eso sale solito. Entonces, antes de implementar un programa, por eso es tan importante el tema de la, de la participación, participación, la participación de los diferentes actores para diseñar este tipo de soluciones. Caso contrario, verdad, vamos, siempre vamos a quedar cojos de algún de alguna parte, ¿no? ya que no que no que no es la idea. ¿Ya? A mí uh -huh. lo que me, de, de, de, de la respuesta actual, lo que sí me llama la atención, que recordamos en el año 2009 tuvimos el H1N1 que no partió en Chile, sino partió en México, ya estuvo mucho más uh -huh. cercano. ¿Ya? Y yo en ese tiempo vivía en Panamá ¿ya? Eh, No estuvimos bajo cuarentena Se empezaron a cerrar algunas fronteras Sin embargo, yo creo que ahí perdimos la oportunidad Como sector educativo de estar mejor preparado ¿ya? Eh, bueno, Es como sí. que nadie pensó que iba tan pronto Después de 10 años a tener una, una situación eh, similar Pero viendo también en México es decir Bueno, ¿qué aprendió México? También con, el, con la respuesta del H1N1 ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Ya? Y ahí nuevamente este aprendizaje que hay técnico, no solamente en el sector de educación, en todos los sectores que las rotaciones de gobierno, verdad, el cambio de autoridades, pero también el cambio, el cambio personal técnico hace que se pierda muchísima experiencia y muchísimo tiempo importante para tener este, este, tipo, este, tipo, este tipo de respuesta. Entonces, dentro... Eh, la planificación de crisis, el recurso humano y la experiencia es algo que te ayuda a salvar barreras de una manera muchísimo más dinámica y no hay que perder ese tipo de experiencia. ¿ya? Ese tipo es el experiencia que estamos teniendo ahora, estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme para instituciones de poder rescatar, porque muchas de las cosas que están aplicando ahora van a ser de utilidad en otro tipo de, de crisis, ¿ya? Es decir, puede ser... Cualquier otra, no, no solamente de es que nos tenga todos encerrados en, en, en, en la casa. Y también pensar, si bien existe este tema de inequidad que tú decías, del acceso a la tecnología, del acceso a la colectividad adecuada, el poder imprimir o no poder imprimir el material, en fin, una serie de, de, de detalles. También pensar que dentro de los hogares no vas a tener el espacio adecuado, no vas a tener la tranquilidad, ¿ya? va a tener un ambiente adverso muchas veces a nivel, digamos, ambiental, de frío o de mucho calor, dependiendo de donde estés, ¿verdad? Eh, temas de violencia, temas de, de, de abuso, ¿ya? Y, y entonces, pretender que desde la casa se siga un currículum igual, sí, porque una de las cosas que me llama la atención a mí, y no por desvalorar las actividad físicas, pero una de las cosas que me llama la atención de la educación de mis hijos es que están manteniendo todo los cursos. No se está dando prioridad uno sobre otro. Entonces, como que si no estuviera pasando nada, solamente que tú estás en la casa y estamos tratando de llevar. Hay que hacer una revisión de la currícula, hay que adaptar el plan curricular a la situación <ríe> actual. No es enseñar lo mismo de una manera diferente. la El curso, precisamente, partió. Este curso, en la primera semana, hicimos esa. Eh, esa afirmación, ¿vale? Es decir, el primer inmediatamente que uno puede detectar que no se sabe mucho sobre educación eh, no presencial es cuando el, la gestión va dirigida a traducir a versión digital exactamente lo mismo que uno vive en una sala de clase, ¿verdad? Si llevar la sala de clase a la versión digital es el primer gran error de cualquier intento de hacer educación efectivamente no presencial en virtud de una situación, como tú señalas. Por una parte no le has preguntado nada a nadie, simplemente has decidido en la comodidad de una oficina ministerial, muy probablemente, y en segundo lugar, claro, no te has hecho cargo de la situación. Probablemente en Chile y en el resto de Latinoamérica Cada espacio geográfico tiene su situación particular ¿no? Y eh, también tenemos crisis que están ahí latentes permanentemente ¿no? No, no solo antes o durante esta pandemia Sino que van a seguir después, como tú decías Probablemente lo que llamamos normalidad en realidad no existe Lo que existe es siempre la crisis que viene O la crisis que está presente, ¿no? En nuestro caso, una crisis social que ya venía desde años, que explotó en octubre, esta pandémica, pero también tenemos la, los problemas de la naturaleza, ¿no? la crisis ambiental, por de pronto, que es una crisis que está ahí, latente, que sigue presente, y que omitimos simplemente porque nos salen los medios, pero ahí está también. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo la educación en este espacio podría haber sido un muy buen instrumento para que la familia, los estudiantes, los grupos humanos se sentaran a discutir, se sentaran a uh, sopesar el, el mundo en el que viven en el fondo, ¿no? Fuera una oportunidad para eso. Y eso sería sin duda un buen eh, espacio de aprendizaje, ¿no te parece? Sí, por supuesto. Sí, tenemos que estar, sí, Tiene que ser. Tiene que ser, cuando digo esta educación socioemocional busca eso, busca generar, darle relevancia a cosas que lamentablemente todavía en la educación a nivel general se le da muy poca, ¿ya? Eh, hay algunos esfuerzos a niveles escolares, ¿verdad? Comunidades educativas de poner el énfasis a esta, a esta educación socioemocional que te permite tener estabilidad y centrarse justamente en este momento a las cosas que son importantes y relevantes, que muchas veces no son el currículum, el currículum escolar sí. hab, habitual. Ya, entonces, reconocer cuáles son esas cosas importantes en este momento, nuevamente, es algo que no le compete exclusivamente a las autoridades. ¿ya? Es algo donde el gremio de los profesores, donde las comunidades educativas tienen que saber lo que ya, Porque, como digo, esta crisis efectivamente para algunas familias, para algunos hogares, para algunas comunidades se han transformado en una crisis sanitaria, ¿ya? se va a generar una crisis económica, social de la que en el caso de Chile ya se, se venía pero también Chile no era el único caso ¿Ya? entonces cómo la educación está proyectando ese tipo de cosas qué realmente estamos dando ya eh, ese es el desafío ese es el desafío pero es un desafío que donde la autoridad tiene que generar lineamiento y las decisiones tienen que estar nuevamente en el nivel local en las comunidades educativas en los DAEM en los Ceremi, en fin, porque cada territorio finalmente tiene su propio contexto y ahí la respuesta siguiendo el lineamiento y con participación de la comunidad local yo creo que se va a ir solucionando esto eh, poco a poco por ejemplo, hoy día en la mañana ayer, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay eh, eh, dice que las clases presenciales no vuelven este año ¿ya? entonces decir algo para decirse después que tienes que cuidado cuando una autoridad cuando uno está trabajando en un sector donde no solamente involucra una cantidad de niños, sino también donde gran parte del presupuesto también de la nación, ¿ya? o parte importante, es se va a este sector. Entonces, si son, si son recursos, hay que sacarle a aprovechar, y hay que sacar resultados que en este caso son condiciones de vida más dignas, más seguras, y si bien con un distanciamiento social, ¿ya? pero trabajando en sociedad. Ya, el sistema social no significa que cada uno tiene que pensar o salvarse el pellejo como si solo. Y ya a la distancia, pero de manera conjunta, buscar las soluciones y establecerlas, como digo, a nivel local. Si las cosas, estas crisis que podemos ver que es global, afectan a nivel local, las soluciones a nivel, son a nivel local las que, las que hay. Cuando hay un terremoto, ¿quién busca a los enfermos? La gente que está ahí, los vecinos. ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, fue este, este video no me, me olvido la, no, no, recuerden la, el nombre de, de, de la comunidad donde esta vecina sacaba las fotocopias para algunos estudiantes una solución local sí. a un problema local ¿ya? correcto sí sí claro eso en Puente Alto sí en eh, sí, una comunidad de Puente Alto claro eh, en ese sentido y ya para ir cerrando eh, Claudio ¿Qué echas de menos tú ahora de las comunidades, de, de reacción de las comunidades? ¿Qué, ¿Qué no ves en las comunidades que todavía que podrían articular las propias comunidades en este contexto crítico? A mí me llamó mucho la atención que las comunidades educativas le hayan hecho caso a la autoridad educativa. ¿Ya? Entonces, yo creo que, que tiene que llegar un momento en que las comunidades educativas tienen que tomar sus decisiones, ¿ya? porque son sus niños, sus niñas y sus docentes los que están involucrados ¿ya? y tienen que buscar la forma de responder. Si los lineamientos no salen, yo creo que las comunidades educativas tienen que tomar el, la solución. ¿ya? Los procesos de aprendizaje, como estamos viendo, ¿verdad? que no solamente se, se limitan a a los aspectos, digamos, meramente académicos, eh, tienen que ser. Me, me, me veo eso, es decir, veo como que las comunidades educativas no han visto, ya, por este. Eh, por esta sobre. Ay, ¿Cómo puedes decirlo? Eh, de una manera adecuada. Eh, esta sobredosis de poder de la autoridad, ya. Las comunidades educativas están demasiado calladas, ya. están demasiado calladas, porque. Y bueno, no se le hace participar, pero también hay que tomar hay que tomar soluciones en el asunto. Yo vi la resistencia de algunas escuelas acá de no mandar a vacaciones y vi las reacciones de los Ceremis para que la cerraran, para que comenzaran vacaciones. Entonces, digo, si, si sigue se tira afloja... Finalmente las comunidades educativas van a tener que tomar su, su, su, su respuesta, ya. Entonces eso es lo que estoy he menos, ¿no? de menos más comunidades educativas que se autodeterminen lo que van a hacer en este contexto, ya, bajo francamente algunas iniciativas o lineamientos en generales que, que echan atrás ya los avances que habían logrado con esta educación a distancia, ya. Entonces mm. siento que es decir, el colegio de profesores lo ha dicho ya él le ha tenido una una ahora por ejemplo con el tema con el tema bueno efectivamente de la vuelta a clase pero las comunidades educativas, más allá de los profesores yo creo que las autoridades tienen que ver que nosotros como padres lo, lo, los centros de padres y, y otros tienen que ver que estamos inquietos que tenemos propuestas y que somos parte de las de las de la soluciones veo eso claro Exacto, una parte imprescindible, ¿verdad? O sea, ninguno de los componentes de las comunidades educativas pueden ser pasados por alto, aunque a veces así lo piensen algunos, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, todos tienen que opinar porque son parte del proceso educativo, el proceso educativo no lo hacen solo los profesores y las profesoras, y, por cierto, no lo hace el Ministerio de Educación de ningún país, lo hace la comunidad que comparte y produce interacción para generar aprendizaje. Nosotros tenemos, por ejemplo, pruebas, las la famosas pruebas SIMSE, ¿verdad?, que hace rato que ya debió pronunciarse alguien al respecto. A mi juicio no están dada ninguna condición mínima para dictar o para rendir ninguna prueba de esa naturaleza, ¿no?, ya por de pronto porque son pruebas que se, eh, estandarizadas que segregan, y por otro lado porque se concentran en aspectos mayoritariamente disciplinares, ¿no? y muy poco en el ámbito socioafectivo. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con el desarrollo emocional de los estudiantes, los aprendizajes afectivos, eh, qué pasa con las evaluaciones? Yo recuerdo, si mal no recuerdo, leí que en Italia eh, las evaluaciones fueron completamente suspendidas por este año, ¿no? Eh, no va a haber ningún tipo de evaluación y por lo tanto van a generar, van a pensar con tranquilidad, porque van a volver a clases, si mal no recuerdo, en septiembre, con tranquilidad, un sistema mediante el cual... Eh, se atienda principalmente a las necesidades de las comunidades educativas y por lo tanto llamar a esas comunidades a plantear eh, su expectativa. Pero ya que no esté esta espada de Damocles sobre las comunidades de que, no va, de que va a haber notas, de cómo van a ser las notas, en un país como el nuestro que está tan notalizado eh, eh, educativamente, no todo se hace en pos de una nota y muy poco en pos de aprender. Por ejemplo, con el tema de las notas, ahí tengo dos experiencias que recuerdo, que mencionaste una en El Salvador, un terremoto del año importante, el año 2001, a comienzos del 2001, uh -huh. eh, que afectó al, afectó al país al final del año escolar. Entonces lo que hizo el gobierno fue, que okay, se, se termina el año escolar y los chicos terminan con las notas que tenían. Se te hizo, gran parte de los niños pasaban a situación de repitencia, no gran parte, pero algunas situaciones de repitencia sin posibilidad de nivelación. Se dice que el claro. tema de nivelación para aquellas personas que están en situación de residencia ya. Decisión general, la misma para todas las escuelas. Inundaciones en Panamá, año 2007, si no me equivoco. La, ¿Cuál fue la directiva del ministerio? Los directores de escuelas definirán ¿ya? el criterio para aprobar o terminar el final del año. Entonces, y nuevamente, sí. volvemos a la educativa, cada quien toma su, su, su, su criterio. Faltaron unos lineamientos, y yo me hubiera gustado tener algunos lineamientos, no solamente dejar a los, a los directores con su propio criterio, haber dejado algunas cosillas ahí, pero se acerca claro. más por lo menos a, a lo que yo personalmente me gusta, que es que las personas se involucren en la busca de las soluciones a este tipo de desafíos. De acuerdo a la situación que viven, ¿no? Sí exacto de acuerdo a su realidad porque como tú señalas las realidades la realidad importa en lo que respecta a los procesos educativos no, no la situación el contexto histórico social político en que se dan los procesos educativos no son eh, descartables como parte del proceso mm -mm, para nada sí. Bien Claudio, yo te quiero agradecer muchísimo tu gentileza, el compartir todo ese conocimiento y experiencias con nuestros y nuestras participantes del curso, y si tú quieres transmitir una última idea que se te pudiera haber quedado en el mouse, vamos a decir tecnológicamente, <ríe> eh, te invito a que lo hagas y te doy las gracias y te deseo que sigas muy bien allá en el sur de Chile, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad de ser parte de este curso, también tú participando como, como estudiante, así que también he aprendido muchísima, muchísimas cosas que las tenía fuera, fuera de mi radar y cómo lo sienten también las, los participantes de este, de este curso, que hay docente, hay, una, verdad, hay un abanico de perfiles impresionante, ¿ya? Y hacer una invitación, o si sea, a todos ustedes, si, si quedaron eh, motivados con esta situación de cómo educar en situaciones de crisis, la red a la cual pertenezco, mine, ¿ya? La red interagencial de educación en situaciones de emergencia es una red abierta para todas las personas e instituciones que estamos comprometidos con asegurar el derecho a la educación en este tipo de situaciones. Por lo cual una invitación a unirse a la red es bastante simple el www.ine.org donde todos y todas son bienvenidos a ser parte de esto compartir y seguir aprendiendo a estas crisis que no termina aquí, sino que vamos a estar viviendo siempre o en una crisis o en un riesgo de que una crisis se presente, sobre todo en un país como Chile y una región como la que tenemos nosotros, de todo tipo de crisis. ¿ya? Entonces es algo que hay que planificar y pensar como parte integral de la, de, la, de la educación y formar a nuestros niños para que ellos también estén preparados para enfrentar ya en su vida adulta a estas situaciones de crisis desde el lugar donde le toque aportar a la comunidad. Muchas gracias, Claudio. Y muy importante lo que tú has señalado, porque el hecho de participar es, estimadas amigas, amigos, también un aprendizaje, ¿no? En aprender a participar, aprender a ser parte de las decisiones y no solo aceptarlas porque lo dice una determinada autoridad que en muchos casos desconoce las situaciones particulares de cada realidad. Bien, pues quedamos con hartas tareas, quedamos con harta reflexión que hacer para esta semana número 5 de nuestro curso y les sigo deseando, por supuesto, que sigan bien en sus respectivos espacios con su familia, sus amigos, sus seres queridos. Un abrazo y estamos viéndonos muy pronto.